Yo, yo. Ah. Tengo Gucci, tengo Class, tengo Money, quiero más Yo lo guardo todo en cash, todo cash, todo cash Tengo Tommy, Louis, v, todo es porque sí No compartes para mí, para mí, para mí Tengo Gucci, tengo Class, tengo Money, quiero más Yo lo guardo todo en cash, todo en cash, todo en cash Tengo Tommy, Louis, v, todo es porque sí No compartes para mí, para mí, para mí Tengo todo lo que quiero Tuya, ropa y dinero, cada un piquete nuevo y me lo paga tu abuelo. Soy erótica como Ajisa, llevo un año casado con mi pija. Soy erótica como Ajisa, llevo un año casado con mi pija. Tengo Gucci, tengo clase tengo money, quiero más. Yo lo mando todo en cash, todo en cash, todo en cash. Tengo Tommy, Louis, V todo es fancy porque si sí. no compartes para mí, para mí, para mí. Tengo Gucci, tengo clase tengo money, más. Yo lo guardo todo en cash, todo cash, todo cash Tengo todo mi B todo expensive porque si sí, No comparto para mí, para mí, para mí Tengo todo lo que quiero uh -huh. a ropa y dinero uh -huh. Cada de un piquete nuevo Y me lo paga tu abuelo Soy erótica como allisha Llevo un año casado con mi pilla Soy erótica como allisha Llevo un año casado con mi pilla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 paga tu abuelo. Ajá. Lubio Mua Ajá.